¿Cómo están? Hoy se me salió el gallo. Espero que estén súper bien el día de hoy. Yo estoy contenta. Ya saben, ya que me ven con sudadera, por favor, díganme en los comentarios por qué creen ustedes o por qué saben que yo estoy contenta en cuanto me ven con sudadera, por favor. Estoy leyendo sus comentarios. Pero bueno, el día de hoy les traigo una actualización sobre, ya saben, mi gemela que anda perdida por el mundo. Así que pues hoy les voy a pues, contar lo que he estado recibiendo, lo que encontré y demás... Y pues bueno, sigo en búsqueda de ella, así que si alguien sabe más sobre alguien que se parezca así a mí, porque lo que dicen los comentarios es que literal piensan que soy yo hasta que se le acercan y esta persona así como que, pues de qué me están hablando, ya es que se dan cuenta que a lo mejor no era yo tanto como ellos hubieran pensado. Pero bueno, así que básicamente de eso va a ser este video. Mucha gente ya me había estado preguntando que, qué había pasado, que se si había alguna actualización y demás, y pues bueno, yo sigo en búsqueda. De la persona que sí me están diciendo que soy yo. Así que bueno, antes de comenzar, aquí les dejo mis redes. Tengo Instagram. En Instagram ya estoy haciendo como, o sea, por ejemplo, ahorita si van ahorita todavía pueden ver la dinámica que se hizo el día de hoy, donde ustedes me pedían por ejemplo, eh, que les enseñara fotos que nunca antes yo había subido fotos cuando estaba triste, fotos cuando tocando el otro, todavía la pueden ver. Tengo muchas dinámicas por allá, así que les pongo casos policíacos allá por imágenes y cosas así. O sea, la verdad es que está padre. También tengo la aplicación del reloj, es decir, TikTok, por ahí subo casos que no subo aquí en YouTube, Twitter y Facebook, ¿ok? Y recuerden que hoy, si se suscriben, van a recibir una dotación de los chetos originales. Díganme, ¿cuáles creen ustedes que son los originales? Y si alguien que conocen ustedes, que le recomienda mi canal, ya sea su hermano, primo, prima, amigo, vecino, vecina, lo que sea, se suscribe también a este canal, también les va a llegar una dotación, pero de taquis Fuego a su casita por un año, ¿ok? Ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, así que como les dije. Ahora, yo sé que a lo mejor muchos no saben el contexto de estos videos, así que ahí les va rapidísimo. El caso es que hace unos meses, recuerden que recibí un mail. En ese mail me llamó la atención, fue el primero. Yo no había dicho nada públicamente, a pesar de que yo ya tenía varios mensajes, no solo en Instagram o Mail, sino en TikTok. Personas totalmente diferentes me decían que me habían visto por Torreón. Torreón es una ciudad dentro de Coahuila, un estado de México y curiosamente pues yo ni siquiera conozco Torreón entonces pues era imposible que yo hubiera estado allá. Eh, el primer, el mail que más me llamó la atención fue donde me dijo que me vio, que habló conmigo, que yo estaba triste, que me había metido como en un hospital y que si sí estaba bien y yo así como... Yo nunca he estado en Torreón, no vivo en Torreón, estoy como a 12 horas literal de Torreón. Así que cuando yo hice público que me habían visto en Torreón, yo ya tenía mensajes de personas bien diferentes en plataformas diferentes que me acaban de conocer o así, diciéndome así que, oye, yo te he visto en Torreón, oye, no tienes familia en Torreón, porque he visto a alguien muy parecido a ti, oye, esto en Torreón, en Torreón, en Torreón. Entonces, bueno, quiero suponer que mi gemela está en Torreón, aquí dentro de México que está muy raro porque se supone que hay personas parecidas a, a ti regadas en todo el mundo pero que esté en el mismo país que yo eso lo hace un poco más raro y que ande por ahí por la vida y que les digo la gente como que me reconoce porque pues no soy yo, se le acerca y a mí lo que me preocupaba y fue por lo cual yo hice público como los mensajes que me estaban llegando era que esta persona se portara a lo mejor indiferente o grosera o así, y que se quedaran con esa impresión de mí cuando pues no, no era yo. Y número dos, pues explicarles eso de que yo no estoy en otro lado y si salgo a algún lado yo les voy avisando y así, entonces pues no. Así que les enseñé varias fotos en diferentes videos sobre lo que era mi gemela y así. Y ahora tengo dos mails que me han enviado, que dicen información de gemela, así que eh, aquí les voy a enseñar y ustedes me dicen si, si lo ven parecido a mí o no y hasta el final, no sé si ustedes sabían, pero si meten una imagen como búsqueda en Google se supone que también te da resultados parecidos porque ya en el primer video hicimos el experimento en Yandex que Yandex es una página también como para buscar a tu gemelo o así si sí encontramos varias personas parecidas a mí, pero así como así mi gemelo gemelo o gemela, pues no, según yo Así que bueno, aquí les van otras dos imágenes de personas que supuestamente son mis gemelas y ahí les va. Aquí dice: um, Hola Marijo, ojalá llegues a ver este correo. No he estado muy activa en redes sociales, así que eh, no sé si ha subido más videos sobre tu gemela. Pero estaba viendo un video en TikTok cuando me apareció un video de esta chica. Al primer momento pensé que eras tú contando historias, pero luego vi que decía que era psicóloga. Así que aquí está la imagen. Um, no sé, según yo no me parezco mucho. Aunque bueno, el cabello lo tenemos del mismo col el mismo color. Tal vez los ojos del mismo color. Bueno, sí. Ahora viéndolo así, tal vez sí. Sí nos parecemos un poco. Pero bueno, ustedes vean. Han visto a esta chica en en TikTok pero sinceramente no creo que se estén refiriendo a ella como mi gemela así tal cual me lo pusieron en el primer mail ahora vamos a ver este segundo creo yo que me parezco más a esta persona aquí me pusieron hola marijo eh, llevo unos años siguiéndote en YouTube y eh, vi el video de tu posible gemela de Torreón y me dijo el hecho es que yo tengo una amiga de la universidad que se parece a ti eh, se parece mucho físicamente, ¿eh? tiene algunos rasgos similares e incluso en el tono de voz la lleva igual, a ver, vamos a ver, yo digo que me parezco más a esta chica que la pasada, ¿no? ¿Está, está muy bonita? No sé, <risa> ay no sé, pero bueno, ahí ustedes díganme. Ahora, vámonos directo a lo que les digo, es que me pasó algo raro, fíjense. Si tú metes una imagen tuya, que de hecho me tomé una imagen súper fea, que no se los voy a poner porque me da mucha vergüenza, pero me la tomé así como, ya saben, aquí de frente, porque yo siempre, pues en mis poses de fotos de Instagram, pues siempre estoy como que de ladito, porque me gustan mi, como que mi perfil, así estoy. Entonces, si tú metes esa, esa foto a Yandex, um, te marca exactamente las personas que tengan la misma posición, a pesar de que pues no te parezcas nada. Entonces, mi, mi intención fue como que ponerme así súper de frente y seria y así para que sí se viera bien mis facciones y que me diera pues como que resultados más objetivos lo cual creo que no lo logré de todos modos aquí se las voy a poner para que vean digo, en mi imagen no se las voy a enseñar porque qué, qué, qué oso pero bueno, el caso es que eh, dije, ah lo voy a intentar en Google porque luego en Google así, así pasa, de que metes una imagen y así bueno, ahora, no sé si han visto en TikTok una teoría de que en, en Rusia están los dobles de todo mundo, de hecho, o sea, se, se hicieron viales unos videos en TikTok donde hay muchos como dobles, pero se los juro que exactos, exactos de los actores de Hollywood. Pero se los juro, era un, un parecido impresionante. Entonces, curiosamente, yo meto mi imagen a Google y me saca unos resultados en idioma ruso y yo así como, oh, ok, está bien y me salían unas letras rusas que pues no tengo idea qué dicen, ¿verdad? Puse mi cara, justo al lado aparecieron unas letras, y pues yo pues no hablo ruso, entonces le puse así como, a ver, vamos a traducir, y en español estas palabras que salieron al lado de mi nombre decían Teatro Dramático, Volkova Donetsk. Entonces, esto quiere decir que Google, con mi, mi imagen de mi cara, lo que encontró, fue a una persona Creo, ¿eh? Porque pues creo que Eso es lo que me está diciendo Google Pues no hablo ruso Y todo está en ruso Así que pues está muy cañón Pero creo que mi cara llevó A las búsquedas de alguien Llamado Volkova Donetsk <risa> Que, pues no sé No sé qué tenga que ver Con el teatro dramático Quiero, o sea Vean esta imagen Y quiero suponer Que Google piensa Que soy esta persona Y a lo mejor Sí se parece a mí Pero si yo tuviera A lo mejor unos 10 años más O sea Siento que ella ya está pues mayor que yo, creo. Porque pues luego nosotros acá en Latinoamérica nos vemos de 20 años aunque tengamos 30 y en otros lados tienen 18 y parecen de 35, entonces pues no sé. Pero esta, o sea, se, Google dice que mi imagen es la búsqueda de ella. Entonces díganme si me parezco a ella. O sea, a lo mejor si tuviera, les digo, unos años más, yo como que medio, medio, no sé. Como que lo ando dudando Así como que medio de perfil y así sí nos parecemos Pero pues se me hizo raro Y aparte pues cuando tuve todo mi problema En mi canal que me hackearon y así pues fue en Rusia Entonces no sé, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, fantasmitas, pues eh, hasta aquí fue todo lo que he investigado en los últimos meses. Me siguen llegando comentarios en TikTok y así de que, oye, te vi entalado y entalado. Obviamente, ya que yo lo hice público, yo estaba consciente de que me iban a llegar. Si me llegaban cinco comentarios, que me iban a llegar mil diciéndome exactamente lo mismo. O historias súper falsas, porque si me llegó una de alguien así de que te vi y me empujaste casi casi del precipicio y me viste que estaba y no llamaste a la ambulancia y yo así como, no creo que ni mi doble malvada sea tan malvada para hacer eso entonces yo sé cuáles son fake y cuáles son reales pero lo curioso es que por ejemplo la gente que me sigue en TikTok no necesariamente me sigue en YouTube y a veces, porque pasa, me conocen en, en TikTok pero no sabían de mí Um, y se quedan como que ahí no, no les interesa como a lo mejor seguirme en YouTube o en Instagram o así y esas personas son las que me dicen así de que oye ya te vi talado, y te vi lado. o sea es como mucha coincidencia bien dicen por ahí en un video que escuché de que una vez es coincidencia dos quién sabe qué fregados y tres es como un patrón entonces pues algo debe de haber estado pasando por ahí y les dije, más, y, y les digo más mi intención con estos videos es que ustedes sepan qué está pasando con este rollo. Pero bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. Por favor, díganme en los comentarios qué opinan de todo, de la búsqueda que me dio Google, de esto, lo otro, está, está medio fumado todo. Pero bueno, les mando muchos besos. Nos vemos al siguiente. Los quiero misiones y nos vemos al siguiente.